Los humanos contamos nuestro tiempo en días y años. Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que aumenten la sabiduría en nuestro corazón. En estas fechas, cuando todos se hacen regalos, en Logos TV también queremos regalar algo. Pero no solo en estas fiestas. Nos gusta regalar la verdad durante todo el año. En realidad, Logos TV es una cadena de regalos. Tus donaciones son repartidas entre los espectadores en forma de regalos. Se les han entregado más de 2.000 libros en este año, con apoyo de la editorial Feliz. Han sido 1.580 conflictos, 150 deseados, 140 caminos a Cristo y 170 Biblias. Los nuevos canales han sido regalos muy apreciados. El nuevo canal en YouTube llamado Aventura en Egipto alcanza a más gente no creyente, con el apoyo de Asi. En sus primeros días ya tuvo más de 100.000 visitas. También hemos abierto un canal en TikTok, para el público más joven, y en pocos días varios vídeos ya pasaron de 50.000 visitas, porque ellos compartieron sus vídeos favoritos. Gracias a Dios, somos un equipo grande, de 120 personas, entre socios, donantes, voluntarios, personal, y es por eso que podemos regalar el mensaje durante todo el año. Somos un resultado de tu generosidad. Gracias a los instructores que dan estudios bíblicos en persona o por Zoom, regalando de su tiempo cada semana. Regalos todo el año gracias a ti. Logos TV te desea ¡Feliz año!